hoy que saca mauricio pochettino keylor navas a en el lateral derecho Dialó en el izquierdo marquinhos y querer como centrales que por delante berrati vagnaldun y ojo arriba di maría en una banda neymar en la otra y kilian mbappé morientes la jugada del argentino ya están en el área del stade rens ha tenido que a intentar cerrar buen balón al espacio ¡ojo! el Fallo ahí en el disparo de Touré Pero la jugada fue muy buena del Stade Después a las transiciones, ¿no? Cuando tenga que defender Cómo se van a... Ahí está el centro ahora de Arras. Primera incorporación del lateral Ojo el Holton... recupera el PSG Balón dentro de área, se da la media vuelta en Mbappé La primera gran ocasión del partido En las... corada la banda izquierda, tiene dos delante Se quiere asociar de nuevo con y El rechazo, afuera el disparo de Touré se marchó desviado. Pero... Partidos juntos, eh, probablemente el que hace la tarea defensiva eh, más eh, eh, en ese 11 es un jugador capital, porque de los de arriba normalmente es el que más... Metido el Staterres casi en el área, le pega ahí al jugador en el cuerpo. Ahora es el portero que viene de ganar la Eurocopa, que vimos aquí en Mediaset con Italia. El Barça, así que yo creo que todos nos acordaremos dónde estábamos el día que Messi jugó... Sí, de, señor. ...de temporada, un gol y dos asistencias. Dándole la batuta del equipo en los... Que se impuso por arriba a Faes, pero la mandó directamente fuera. Que vuelve a robar otra bola más, hay cuatro dentro del área. El disparo en Kylian Mbappé, ahí ataca el Stade Reims, el primer centro al área. Okay. Sí, ahí va Mbappé y de nuevo a la carga, Di María por el centro. Madre mía, que potencia en el cambio de ritmo, pero demasiado largo se echaba el balón. Pablo, decías. No, que podía pasar para el Stade Reims. Llega muy fácil el Paris Saint-Germain a esos tres cuartos de a Di María, Di María que la pone al segundo palo Muy pasados sí, y despedido después de tocar en un futbolista del de Rennes Ahora metía la pierna Lo a campo contrario donde pueda ser peligroso lo, lo consiguió en una jugada Está Pablo Salavia también lesionado Ojo esa cesión a Keylor Navas Así que vaya y en la derecha Ahí está de nuevo Di María la pone Para Mbappé y llega el primer gol del de Kylian Mbappé con la camiseta del París Saint Germain. ¿Cómo lo celebra? ¿Cómo se señalaba la camiseta? Trever de nuevo en buco en este caso ante Arraf. Vamos a ver quién ha sido el Balón para el stand de intentaba. Ojo al córner, ya se recuperó el senegal Eropi propio Neymar a punto de favorecer el rechace a Mbappé, ojo el disparo, ya estaba Mbappé esperando el centro, la llegada ahora por detrás, cada vez que el París con y ese veo. error, ahí estaba con la caña de nuevo, pues alegría en la cara de está de nuevo, la pelota para, pues para el Van, con la concentración de la selección de Francia, a las órdenes contra el suelo. Con muchas ganas de jugar el argentino, David. Tiene el Sanetien. A ver, es algo que va a llegar eh. tarde o temprano por el Sanetien ya no está en esa.. Le cae a y el balón. La estaba pidiendo Di María. rat al otro costado. Di María que la pone de primeras. Pero sobre todo.. Con gol, eso lo dicen los números, los morientes, con Sobre. mucho gol. La primera parte, Mbappé, amagaba con el disparo, a la derecha, el centro que... Entre líneas Di María, recibiendo de Neymar, era buena la intención. Carga a raf Di María, poniendo ese balón de... Otra vez Casamar. Casi, casi, casi logra el empate, el de Rems vio adelantado. De hacer ahí pequeños ejercicios, sentado, cuidado, ese balón. ...en Austria al Red Bull Salzburgo, al, al Maccabi Tel Aviv en Israel. Y ahora va Vainaldon con la pelota, y está Raf vaya galopada, pero... Tan sueño, ¿no?, del equipo parisino, levantar algún día la Champions, que por ahora se... Toma unos pasos hacia atrás Neymar, esa es de Di María, la barrera directa Oscar también ojo ese centro Neymar el control lo dejaba de a ver está de Neymar Neymar que se escora al centro buscando hueco para Neymar para esta segunda mitad que arranca ya en directo en tele5 porque berrati es el jugador que normalmente más eh, se asocia seguro que no le gusta en absoluto al técnico del Paris Saint Germain, el disparo le robaron la cartera y ojo, la pelota para Touré la deja pasar. en la Liga, en la Liga, pero no en la Champions. Neymar busca pelota de Mbappé para Neymar, aparece a Raf solo por la derecha, sin embargo llega. Pasó lo mismo en Turín. Pablo. Sí, sí, sí, se quedó sin jugar, pero porque por lo visto lo... Neymar y Di María la pone el argentino, se queda corto, calentar Parece que lo previsto, ¿no? Esos 25 sí. minutos. De nuevo, tía la banda bajo el centro. El Acaba de empatar el está de Reims en ese centro desde la derecha. Con un Paris Saint Germain que ya había perdido tres balones seguidos. En este inicio. Después de revisarlo. Sí. Fuera de juego. Queda anulado el gol la salida que al final no se hizo pero me quedé sin jugar sí vaya balonazo al cielo recuperación la pelota en la frontal el disparo sale rechazada la pelota y aparece de nuevo touré ojo a la cola. San dos en esa galopada por la banda derecha de su amigo con el que ha hecho y está leo messi Brr, así, ¿no? ojo al balón ahí estaba el envío hacia Kylian en ¿eh? pembe para leo leo en el área Mapea la cabeza la quiere devolver a Leo, qué generoso estuvo en Messi buscando a Mbappé y Mbappé buscando a Leo de nuevo, se la que en los partidos anteriores y pieza importantísima en el juego del equipo, balón a las manos, Ander Herrera, Ander Herrera que se quedó mirando al árbitro pero no hubo falta, la pelota en el Pan, sí, el fútbol el champán, fútbol champán, champán sí. y el córner champán no uh. que sacaba aquel mítico, directamente al segundo palo, el balón que queda suelto, táctica estratégica de, del equipo sino la, la, la gestión de... Millones de euros por él viene del Jeremín.